Quiero que prestes atención, cabrones. No se dejen llevar por las emociones. Que nadie te la va a dar si no te pones pa' esto. Ya. Quiero que preste atención. Quiero que preste atención. Quiero que prestes atención. Quiero que prestes atención. Quiero que prestes atención. Quiero que prestes atención. Quiero que prestes atención. Quiero que prestes atención, wow. quiero que prestes atención. Wow. Quiero que prestes atención Quiero que prestes atención cuando escribo una canción Quiero cumplir una misión Y no estar en la prisión No quiero ser un fugitivo, quiero ser un empresario No trabajo para nadie, quiero vender mi talento Quiero cumplir una misión, quiero que prestes atención Yo no soy ningún cabrón, quiero que prestes atención La confianza no se gana robándole al patrón La confianza sí si se gana Si trabajas bien cabrón Quiero con el y rompiendo esto cabrón Ustedes no corren Porque son cabrones con Brasil. Quiero que prestes atención cuando cuando te compro un pantalón En sución del pantalón No se queda limpio cabrón Quiero cumplir una misión Y está limpio bien cabrón La confianza no se gana Robándole al patrón Quiero que prestes atención Que la lotería no se gana Todos los días cabrón No quiero estar en la prisión Quiero estar en la misión Quiero que prestes atención Todos los días mi cabrón El respeto no se gana Si no prestas atención Me despierto todos los días Prestando atención Quiero tener mi profesión Sin tener que ser un cabrón No quiero estar en la prisión Por usar un Quiero que prestes atención Si tienes una profesión Se realizará cabrón Quiero que prestes atención No ganas nada Cuando prendes un carbón Los niños están llorando Que no tienen un colchón En el callejón Quiero que prestes atención Si no tienes dinero No podrás comprar un colchón Quiero que prestes atención La bola que tú tiras No siempre se sale de ron Siempre sale un cabrón Quiero que prestes atención Cuando no tienes para comer No te mira ningún cabrón Quiero que prestes atención Mañana estaré viajando en avión No confío en lo cabrón. Que me quieren ver cabrón. Prente mi atención, hay caminos sin dirección. Pero si tienes profesión, llegarás a la dirección. Yo quiero que prestes atención. Wow, quiero, que prestes atención. Wow, quiero que prestes atención. Quiero que prestes atención. Wow, quiero que prestes atención. Wow, quiero que prestes atención. Quiero que prestes atención de que no tengo la culpa que no viajes en avión Quiero que prestes atención de que no tengo la culpa Que no tengo un cadenón Quiero que prestes atención, yo también tengo corazón Pero hay familias que también quisieran viajar en avión Quiero que prestes atención, me sobra la respiración Si yo fuera Jesucristo, tú fueras el diablo, cabrón Quiero que prestes atención, yo tengo la conexión Hasta en Japón, quiero que prestes atención Si yo agarro el micrófono, me vas a pedir perdón Quiero que prestes atención, la baby me tira y me manda Ubicación, a que le caiga en su casa y la ponga bajo presión Quiero que prestes atención, yo no soy malo, pero soy un cabezón Quiero que prestes atención, wow Quiero que prestes atención, wow. Quiero, que prestes atención. Quiero que prestes atención, wow Quiero que prestes atención, Wow. Quiero que prestes atención. Wow. Quiero que prestes atención. Estos cabrones a mí me tiran y no saben cómo hacerlo. Si quieren, yo se lo enseño. Mira cómo que lo hago. Con Blaster siendo Que lo que tú dices, ustedes no corren a nada. Si yo freno pa tu bloque y le guarda por la manada. Que lo que tú dices, pana, pana, pana. Yo soy un chico loco que quiere lograr lo suyo. No quiero lo fácil. Porque lo fácil siempre termina difícil. Yo. Dime pana si quiere guerra, yo estoy aquí, ven dale pa' acá, que tengo pilas de pesos pa' ponerte a María, marear, maria' guá, dime que lo guá, usted no corre a nada, si yo me pongo pa' ti yo te pilas de nalga, va, va, va. Yo te voy a dar nota si no fuiste pa' la escuela. Que es lo que tú dices, que yo soy el director. Que te va a poner la nota, la nota tuya es cero. Usted no corre a nada si te frene pa' acá. Te vamos a dar pilas de plomo, plomo de verso. Yo tengo tantas letras, letra. Yo tengo pilas de letra Que no te va a dar tiempo. Vas a de esa letra, letra. Dime que lo que es mi chica. Dale pa' acá que te vamos a romper la nuca. Uh, uh, uh, uh. Que lo que tú dices, ustedes no corren a nada. Se acabó la pita, me comí el instrumental, no me sobran nada. John Rosal, Isabelita City representa, con Blaster produciendo. María Rosario, Pau Rosal, Mateo Rosal, Tamara Lucía, El Rubio, Chula, Cacuche RD, la gente de Que son es los mineros